Podemos empezar. Uh, hoy uh, el tema es amor y el apego en las relaciones uh, de pareja. Y cuando subieron a YouTube la plática de ayer, me propuso el título El apego, una película de horror. O sea, los que, a, les, a, a quienes les gusta el horror, <ríe> bienvenidos. Eh, y él asumo que el por qué no era que era horrorífico tener que escuchar <ríe> el tema, sino que el por qué eh, vemos que cuando nos supera, una emoción como el apego o igual una emoción eh, como la ira. Eh, es horrorífico, es como una película eh, de horror en el sentido eh, de que estamos continuamente anticipando que algo malo puede suceder. Nos sentimos continuamente sujetos a, a peligros. ¿No? Y cuando tenemos apego, podemos sentirnos incluso más inseguros, más amenazados, majo, más vulnerables que con ira. Porque cuando tenemos mucho apego por alguien, ¿no? aun si logramos poseer la persona para quien tenemos tanto apego, continuamente estamos imaginando perderla. ¿No? Y muchas de las películas de ansiedad ¿No? que no se venden tan bien en el cine, pero nosotros sí producimos estas películas de ansiedad, ¿no? Y, ¿no? y si va, y si la ¿no? y si la asaltan, y si la atacan, y si la secuestran, y si la violan, y si la golpean, y si la hacen algo, creemos estos películas. O, oh, ¿no? ¿no? si va con otra persona, se encuentra otro más ¿no? guapo que yo, más no sé qué que yo. ¿no? Y apego en sí se convierte en esta película de horror porque aún teniendo la cosa no nos o la persona no nos sentimos satisfechos. Y esta inseguridad forma parte de una relación de apego. Y todas las dinámicas cre que creamos para engañar a la persona, muchas están basadas en parecer como lo que pens pensamos que el otro quiere. O sea, no tenemos la confianza que la persona nos quiere tal como somos. Si no tenemos que proyectar algo, parecer algo, ¿no? necesitamos ir al gimnasio y ser un poquito más lo que es que queremos ser un poquito más, ¿no? Vamos al centro comercial para tener la ropa adecuada para salir a la, los lugares que queremos que salgamos juntos, para ver que vamos a poder estar a la altura de las otras, no mujeres que van a estar ahí para que no, que no pierda interés en nosotros. Toda esta inseguridad. ¿por qué? porque sabemos que está bastado en atraer por apariencias ¿no? y entramos en estas dinámicas de estar tratando de hacer lo que al otro le va a caer bien para que nos siguen queriendo y con ira el planteamiento es muy parecido con apego vemos algo que pensamos que nos va a hacer feliz y tratamos de tenerlo o retenerlo. Con ira vemos algo que pensamos que nos va a hacer sufrir, nos va a quitar la felicidad o impedir de tener la felicidad y queremos rechazarlo. Y con uno estamos jalando, con el otro estamos tratando de empujar. O sea, nunca estamos Tranquilos, continuamente jalando y empujando, continuamente así. Y cuando uno está continuamente como moviéndose entre estas, inclinándonos hacia lo que queremos y tratando de retirar de lo que no queremos, ¿cómo tenemos nuestro equilibrio? No lo tenemos porque estamos continuamente así. Y ya que estas emociones vienen descontroladamente, vivimos nuestras vidas con la sensación de estar no un pedazo de madera flotando en un océano muy agitado. No tenemos control. ¿No? La enamorada nos sonría Ah, exaltación, después se sonría a otro. ¿Mm? Tenemos algo, pensamos que vamos a lograr algo que queríamos, exaltando, subiendo, subiendo. Después nos da, damos cuenta que no, lo van a dar el premio al otro y otra vez bajamos. Es una mente así, como una montaña rusa, que descontrolamos. ¿Te gusta estar con esta vista muy arriba? Ni un instante te quedas aquí, ya estás bajando. Y cuando subimos, subimos con esta ansiedad de que cuando llegamos a la cima, ¡ah, esto vamos a caer otra vez! Y durante todo el proceso no, no estamos viviendo con control. No tenemos control sobre nuestras experiencias. Todo depende de si el otro nos quiere o si dejan de tratarnos como no queremos que nos trate. No hay satisfacción porque continuamente estamos tratando de evitar algo que sentimos que nos amenaza. Y aun cuando tenemos lo que pensamos nos iba a ser satisfactorio y suficiente para estar bien, en el momento de poseerlo ya hay esta continua, como una fiebre leve continua. Este miedo de perder. Y este miedo, esta ansiedad contamina la felicidad que podemos experimentar cuando estamos completamente eh, alineados con emociones saludables no estas emociones descontroladas como apego y, y ira. Y cuando miramos la panorama ayer, eh, nos llega a empezar a preguntar, ¿qué hago? Sí quiero tener relaciones más estables, porque entiendo que cuando yo tengo un guión que yo quiero que mi enamorado está siguiendo y me dice eso y me hace eso, no y se viste así, porque en este escenario sí debe de estar vestida de acuerdo con mis proye proyecciones, con mis ideas, con el guión que yo tengo, mientras es otra persona, su conducta no siempre conforme con el guión que yo tengo aquí. Y la otra persona tiene su guión. ¿no? que su novio debe de ser muy protector, y muy esto, y muy el otro. Y si es un poquito sobreprotector, no, no, no, esto no es lo que, ¿no? yo necesito de ti, yo necesito esto. Entonces baja, no, ya, ahora ya no eres protector. ¿no? Y estamos continuamente en esta pelea, de no estar conformando, las expectativas del otro. Y de estar con alguien que tampoco está perfectamente cumpliendo nuestras expectativas. Y complica enormemente las relaciones porque nuestras expectativas muchas veces no son realistas en absoluto. Y buscamos que el otro nos dé algo que no viene de otro, que es confianza y seguridad que es satisfacción con quien somos y con qué tenemos en nuestra vida. Y cuando llegamos a esta como a esta ver la película de horror, sí debemos de empezar a preguntarnos no cómo atrapo este crimen, este ¿cómo se llama, este monstruo que está atacando a todos los niños en la ¿no? El, en el lugar de, de campamentos o lo que sea que es la película. ¿no? Desafortunadamente no, no he visto películas de horror en muchos, muchos años. Así que no tengo muchos ejemplos que puedo usar. Ustedes pongan estos, estas ideas de películas de horror y cualquier sea que sea el... ¿no? El espantoso, ¿cómo es que atrapamos esta, ¿no? esta figura en nuestras películas? Y mientras tenemos este planteamiento que felicidad se trata de controlar el monstruo en nuestras películas, nunca vamos a ser felices, porque Aún si logramos atrapar el monstruo en un cuarto, ya tenemos otra película, porque hay otro, otra persona que era ella, que debe de haber, que, que puede hacerme feliz. Que esta relación, ¿por qué no funcionó? Porque había escogido la persona inadecuada. Y vamos con el mismo guión, con las mismas expectativas, con las mismas carencias internas, o esto es lo que sentimos, y ya cargamos otra persona. Ahora tú eres el responsable para mi felicidad, pues hazme feliz. <risa> Esperamos, hello. <risa> Mientras si sí, tomamos unos momentos para una reflexión más tranquila, más sabia, es muy obvio que todo lo que estamos buscando no es algo que otra persona ciento del tiempo nos puede estar dando. Y cuando damos o entregamos o cedemos el poder de hacernos feliz, de hacernos sentir confiadas y seguras y satisfechas y cómodas y todo esto, nos pusimos en una posición de mucha vulnerabilidad y poco control. Porque lo probable es que la otra persona tiene su propias, sus propias necesidades y sus propias expectativas y no existe con el único propósito de cumplir todas nuestras exigencias. Y si cuando nos empezamos a dar cuenta de que el planteamiento que tenemos como la base de esta relación, el planteamiento mismo es equivocado, es poco confiable, es erróneo. Entonces, ¿qué hacemos? Y en el budismo eh, casi siempre hay dos maneras de manejar eh, situaciones complicadas que identificamos en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Una manera es de combatir el problema. Ver de dónde viene y empieza a deshacer la dinámica. Pero en, el, en la psicología occidental se identifica la psicología budista como lo que ellos llaman psicología positiva, porque no se trata solo de combatir problemas. La psicología budista no se trata solo de identifi identificar neurosis y psicosis y enfermedades y problemas mentales y solucionarlos, sino también está creando salud. Está de manera positiva, no solo tratando de eliminar los problemas, sino tratando de fomentar una atmósfera para que lo positivo florezca. ¿No? Es como en la medicina, estamos muy, muy enfocados en las enfermedades y menos enfocados en la salud. ¿No? Mientras en el budismo, Miramos ambas a la misma vez. En la salud, en la salud física, en la medicina tibetana, no simplemente uno está solucionando enfermedades, sino construyendo salud. ¿No? Y en la medicina tibetana, en el budismo tibetano, se dice que no debemos de pensar que estamos solo tomando medicina cuando estamos enfermos. Estamos tomando medicina todos los días. Nuestra comida es medicina. Nuestra comida nos está dando salud. O sea, medicina no solo elimina las enfermedades, sino hay medicinas que fortalecen la salud. Y el planteamiento en la, en, en la psicología budista es igual. No solo se trata de ver lo confundidos, lo perdidos, lo neuróticos que somos, sino de ver, ¿y qué tengo dentro de mí que podría construir algo saludable, estable, fuerte? Y cuando empezamos ayer de hablar de la emoción de amor, cuando cultivamos amor, forma parte de la reconstrucción de las relaciones donde identificamos hay apego, hay problemas. No solo tratamos de resolver los problemas, activamente estamos tratando de fortalecer y basarnos cada vez más en amor. Y es exactamente como cuidar un jardín. No solo se trata de estar eliminando las malezas, sino también sembrando... Cosas hermosas y haces ambas a la misma vez. Y puede ser que al inicio, cuando miras una relación, no es pura maleza, ¿No? entonces quitas estas no poco a poco, ¿no? Y al inicio no todos se desarraigan, pero al menos estás limpiando un poquito, creando espacio. Soltando expectativas que tienes en el otro. Observando cuáles son los cuentos que tú cuentas. ¿Qué es esta imagen que tú tienes, que tú quieres que tu pareja cumpla? ¿no? Y también dentro de mí, ¿cuáles son las carencias que yo tengo, que yo pienso que esta persona va a cumplir, va a llenar? ¿no? Y en una relación, si sentimos que necesitamos que el otro nos diga mucho que nos quiere, esto, esta sensación de necesitar escuchar esto una y otra vez, es indicación de una inseguridad. Y cuando no sentimos en nuestro corazón amados, no importa cuántas veces el otro lo dice. ¿No? Porque son meras palabras. Y te lo digo ayer, ¿por qué necesitas otra vez escuchar hoy? ¿Por qué? Porque hay algo aquí que no se siente amado. ¿No? Con eh, la, el cultivo de amor eh, estamos cambiando la dirección de las necesidades. Y ya no nos estamos basando en lo que yo necesito del otro. Que yo necesito que me dé, que me habla, que, que me hable, que me cuente, que me mire, que me, ¿no? que me haga. Sino estamos cambiando el enfoque y pensando, ¿no? ¿qué yo puedo hacer para esta persona? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las condiciones para que esta persona florezca? ¿Cómo yo aporto a su felicidad? Quiero verla feliz, feliz, feliz. ¿No? Y esto ya es completamente orientación opuesta porque ya no es lo que recibo del otro, sino qué es lo que doy. Así que si estamos trabajando apego en una relación de pareja, esto de ver cómo, qué podemos dar. Y conjunto con el cultivo de amor, y esto es en cierto sentido lo, no, no sé si debo de decir el, el genio, pero es al menos lo que a mí me llamó mucho la atención eh, el budismo al inicio, es no solo que te digan un valor que debe, debes cultivar, sino toda esta estructura, cómo lo, cómo lo cultivas, qué haces cuáles son los pasos, cuáles son los, los diferentes frentes donde te, tienes que estar llevando a cabo este proyecto. ¿No? Y es este, esta estructura eh, de desarmar lo que se hay que desarmar y construir lo que hay que construir. Si uno lo hace de manera estructurada, forma un programa completo de, de transformación de la vida, ¿no? para tener mucho aire. Tener bondad, tener satisfacción, tener lo que realmente estamos buscando, pero no sabemos cómo. Y los valores básicos que encontramos en el Dharma, en el Budismo, son compartidos ya con, con la cultura en la que creí, creímos, creamos, creímos, crecimos, fuimos criados, fuimos criados, o en que creemos también, ¿no? La generosidad, ¿no? la bondad, el amor, la compasión. Los valores son iguales. Lo que es un poquito diferente son los métodos, cómo armamos todo esto. Y cuando estamos eh, trabajando, de tratando de fortalecer el amor, la reorientación que hacemos es en vez de estar enfocados en lo que otros nos hacen y nos dicen, nos enfocamos en lo que nosotros hacemos y decimos, y pensamos, y sentimos, y cuando hacemos este pequeño ajuste en nuestra orientación llegamos al punto en que ahora sí estoy hablando de algo que yo sí podría controlar, yo sí me puedo responsablemente responsabilizarme para lo que yo digo y lo que hago. Pero si mi felicidad depende de lo que otro hace y dice, es una o sea, receta para desastre. ¿No? Porque simplemente no somos capaces de controlar a otros por lo muchos que nos gustaría. Uh -huh. y con esta reorientación de ver que yo estoy aportando a la situación que yo ofrezco aquí para fortalecer esta orientación hay el cultivo de amor tenemos la práctica de generosidad y cuando hablamos de un camino de bodhisattva y hablamos de los seis paramitas. ¿Los o las paramitas? Los. Las. Las paramitas. No se sabe. Sí, te creo. <risa> las paramitas. No estoy pensando ¿no? Bueno, ya, Las paramitas. Hay que memorizar esto. ¿no? Ni modo. Eh, que es el programa estructurada para, una vez decidimos, queremos cultivar una compasión incondicional y queremos aprender a vivir de acuerdo con esto, como lo hacemos, tienes estas, estos seis pasos. El primer paso es la generosidad. Y una actitud generosa en la vida en sí nos sana de una sensación de carencia interna. Y lo que pensamos que necesitamos tener estas cosas o estas personas para sentirnos bien. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sentimos que nos falta. Me falta algo. Y lo que me falta, yo puedo comprar en tal y tal botella. O puedo tener, ¿no? en los brazos de tal y tal persona. Pero tú sola no lo tienes. Es una sensación de carencia. Y sabemos, al, al leer estas revistas que reportan las vidas personales de todas las estrellas, ¿cómo se llaman estos, estas revistas aquí? No, no te voy a preguntar, tú no vas a saber. <risa> Sí, lo hablo como, como people, y en, en, en, en inglés yo sí me lo sé. <risa> ¿Mm? People en español, ¿qué más? Ustedes aquí es del... hola, sí. En el terreno de las telenovelas ustedes deben de tener bastante. Hola, ¿qué más? Vamos con hola, ¿ok? Solo, solo tienes que leer... Pasar algunas hojas, algunas páginas de hoja para ver que tener toda la reputación, tener toda la fama, tener todo el dinero, de tener todo el mundo buscando, de tener un millón de me gustas en tu página de Facebook y tener la pareja, que todos son celosos que tú tienes esta pareja, tener todo esto inseguros, infelices, drogándose, buscando algo que, no, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto. ¿no? Y es como tenemos este vacío dentro de nosotros que no hemos bien medido. Y tratamos de meter en este vacío cualquier cosa para ver si esto lo era. ¿no? Y, y no de esto se trata. No tenemos un vacío así. Solo pensamos que lo tenemos porque no hemos encontrado los recursos que tenemos dentro de nosotros. Y muchas veces, ¿por qué no lo hemos encontrado? Porque nacimos con esa sospecha de que hay cosas feas dentro de nosotros, mejor no mirar demasiado. Internalizamos los mensajes, que somos malos, somos feos, somos sucios, somos tal y tal cosa. Y lo creemos. Es totalmente inequivocado. Si tú en un instante en tu vida sentiste un amor donde no te importaba si la persona va a pasar su vida contigo, tú nada más quieres que sea feliz. ¿No? Un sobrino, una abuela, quien sea. Si un instante sentías un amor puro en tu vida, ya no puedes decir que en tu naturaleza eres sucia. Eres increíblemente hermoso. Pero nos menospreciamos. Terrible. Y vivimos en una sociedad donde todo el énfasis va en las apariencias. La paren las apariencias. Como pareces. ¿no? Lo exterior. La economía está basada en esto, el consumismo está basado en esto, la sociedad está basada en esto. Y cuando esto es el enfoque, ¿no? no necesitamos mirar dentro de nosotros para saber qué valemos. ¿Valemos? ¿Sí? ¿Qué valemos? ¿Por qué? Porque para esto tenemos las marcas, para saber qué una persona vale por esto tenemos diferentes modelos de coches para poder discernir dónde en el orden la otra persona cae y nosotros también y si has sentido algo de vergüenza cuando ves que tu celular es como el iPhone 4 Oh, pues lo guardas adentro y haces tus textos así para que la gente no ve que a esta persona. Uf, ¿qué pasó? <risa> pues ya estamos en seis, ¿no? ¿Seis? ¿Cierto? Sí. Oh, pues qué vergüenza. <risa> Yo una vez estaba con mis sobrinas y... Habían visto mi celular, el celular que tenía en aquel momento. No comentaron nada. Son muy, muy hermosas, muy buenas niñas. Pero llega la amiga de una de mis sobrinas y están hablando y me viene y dice, Tía, ¿podemos ver tu celular? Pues sí, yo mira, te dije, míralo. No, no, no, no ese juguete. De verdad funciona. <risa> Y si tú piensas que tu identidad, tu valor depende de esto, esto sí es una película de horror. es <risa> de la prepa, riéndote de ti. Pues sí, ¿no? Mientras en realidad dentro de nos, nosotros tenemos recursos ilimitados. Recursos de poder decidir cómo reaccionamos, decidir cómo queremos vivir, decidir qué queremos aportar, decidir cuáles de nuestras cualidades vamos a realmente hacer crecer en esta vida. Tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos como el proyecto más interesante que vas a encontrar. Y ver qué puedes hacer. ¿No? la mente es material ilimitado no, no tiene los mismos límites que cosas físicas y tenemos esta actitud de hacer un proyecto de nosotros físico cultura físico cultura, físico -cultura. se distorsiona el cuerpo como una cabeza chiquita y los músculos así ¿sí? Así se ve. Si dejas de pensar, ah, qué fuerte, y simplemente miras las proporciones, es que se sacó de proporción. ¿No? Y nos gusta, está bien, no, no tengo nada en contra, pero simplemente de ver que podemos hacer mucho si conscientemente nos ponemos a trabajar con el material que hay. Y el material físico que hay tiene limitaciones. Quizás tú puedes llegar así, a ser así de grande, pero nunca vas a ser así de grande que esta casa no importa cuántos esteroides y, y estas bebidas estás tomando. Hay limitaciones. Nuestra mente no. Tú puedes aprender a sentir amor estable para una persona para dos personas, para todas las, todas las personas en el mundo. Tú puedes llegar a sentir, a verte a ti como la fuente de bienestar para otros. Y puedes así vivir tu vida. Y aquí estamos en una orientación completamente distinta de ver que yo puedo agarrar de mi alrededor para llenarme sino que yo tengo como un pozo inagotable aquí y voy a buscar qué puedo sacar de mí para dar a otros y cuando tenemos esta actitud continuamente tenemos algo que podemos dar podemos dar sonrisa como mínimo podemos dar un instante de, de, de conexión auténtica y poco a poco nos vamos armando con más cosas que podemos dar ya andamos con dulces en el coche para dar dulces a los que piden en las, los semáforos. Aquí en Guadalajara también, ¿no? Y después algo más. Y después algo más. Y en un, en un momento, con esta orientación, te das cuenta que tú estás actuando como una persona con... Enorme abundancia dentro de ti y empiezas a sentir una abundancia interna. Y no se trata de cuántas cosas tienes, porque no importa cuántas cosas tienes en tu alrededor, si no tienes esta sensación de ser una persona abundante dentro de ti, nunca estás rodeado de estas cosas te van a hacer sentir esto. Nunca. Y esto es lo trágico de la manera en la que estamos viviendo. Estamos buscando crear una sensación de algo que nunca vamos a poder construir del material que estamos agarrando para construirlo. Mientras aquí tenemos el material que necesitamos. Aquí. Y cuando hacemos esta reorientación de ver qué yo estoy aportando y qué quiero yo aportar, lo más posible quiero beneficiar. Gracias.